¿Publicar tu vídeo en Vimeo o en YouTube? ¿Te lo has pensado alguna vez? Si estás empezando a dar tus primeros pasos en video marketing o si eh, has hecho ya tus vídeos, seguramente te hayas lanzado esta pregunta. ¿Dónde publico mi vídeo? ¿En Vimeo o en Instagram? Vamos a hablar de las diferencias a nivel estratégico de estas dos estupendas plataformas. Creo que todos, creo que tú, creo que yo, creo que absolutamente todo el planeta conoce YouTube. Este portal de vídeo es fantástico, maravilloso, de la mano de Google. Bueno, que primero no era de Google, luego ya se asociaron y tal. Y también conocemos Vimeo, aunque Vimeo no lo conoce mucha gente. Pero Vimeo es otro portal de vídeo que también se usa muchísimo a nivel profesional para... Eh, subir vídeos, tienes su buscador, tú tienes tu canal, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, tienen muchas similitudes, pero son totalmente diferentes a la hora de subir nuestros vídeos. Entonces, esto me lo pasa porque muchos alumnos y muchas alumnas me preguntan, eh, ¿subo el vídeo a las dos plataformas? ¿Lo, su ¿Lo subo solamente a uno, solamente a otra? Entonces, quiero que entendamos primero las diferencias entre YouTube y Vimeo. Para empezar, YouTube es un portal de vídeos que ayuda mucho al posicionamiento. ¿De acuerdo? Es, es, como decía, ya pertenece a Google desde hace muchos años y esto ayuda, no, lo, no me voy a meter en esto ahora, pero es evidente que el vídeo ayuda a posicionar tu, tu marca, tu página web, tu, tu, tus sitios web en el, Google, en el buscador, en Google. Bien, eso está claro. Pero lo que hay que entender es qué gente, esa gente, qué tipo de gente hay en, en un portal o en otro. Porque en YouTube está absolutamente todo el mundo. Todo el mundo. Yo, de hecho, yo siempre comparo eh, YouTube con una ludoteca llena de niños corriendo de un lado para otro, cogiendo tarta con las manos, pisadas en el techo, hay gente discutiendo en un rincón, hay otro explicando a otro en otro rincón, es, es, es una locura, YouTube es una locura, de acuerdo, una maravillosa locura. Sin embargo, en Vimeo lo que tenemos es pues, gente con camisa de cuadros y gafas de pasta de acuerdo, hablando de cosas muy interesantes en un tono más sosegado. Esto es una broma, pero sí que es cierto que en Vimeo vamos a encontrar a los profesionales, a aquellos que respetan eh, mucho la calidad del vídeo, la edición del vídeo, al fin y al cabo su trabajo, en cuanto a audiovisual, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender esas dos diferencias. Luego hay muchas más diferencias técnicas, como por ejemplo... En YouTube yo puedo posicionar mis vídeos a través de visualizaciones, a través de, de, de, de mecenazgo, a través de un montón de, de plataformas. Posiciona, está todo el mundo, hay muchísima, muchísima, muchísima competencia. Mientras que en Vimeo lo que tenemos es eh, solamente personas que, bueno, solamente, sobre todo o mayormente tenemos profesionales del audiovisual. De, acuerdo? de esta forma hace que sea mucho más eh, segmentado el público que encontramos en Vimeo. En Vimeo si yo por ejemplo soy un documentalista o vos soy un documentalista, hago documentales, si soy una persona que hace documentales o tengo un cortometraje o un mediometraje muy muy bonito o soy un videógrafo que hace, que hace vídeos de boda preciosos, eh, yo me voy a ir a Vimeo porque en Vimeo yo voy a dejar claro que yo respeto mi trabajo, de acuerdo como productor audiovisual. Que en YouTube también hay productos audiovisuales que respetan su trabajo, evidentemente, pero quiero que entendamos la diferencia entre una cosa y otra. Eh, las diferencias técnicas, Vimeo comprime menos el vídeo, en YouTube hay más vídeos, en YouTube eh, monetizo, en YouTube hay mucha más censura, en Vimeo no hay tanta censura, se pueden encontrar eh, desnudos femeninos, masculinos, escenas de sexo... Eh, eh, hay otra, otro tipo de medida para el tema de, de, de, de huella digital y problemas de copyright, cosa que en YouTube hacen muy bien y vigilan muy bien que no uses una canción que no es tuya por poner un ejemplo de la canción de acuerdo esas son diferencias técnicas a mí me interesa que entiendas y ese es el motivo de este vídeo que entiendas cuál es la diferencia a nivel estratégico. Cuando llegue el momento de subir tu vídeo, ¿qué es lo que vas a tener que tener en cuenta? Y la diferencia es muy clara. Si yo lo que quiero es ganar posicionamiento, posicionar mi marca, si yo tengo una academia de inglés y quiero que mis tutoriales de inglés se vean antes que los de mi competencia, si yo quiero ganar tráfico, y esa es la clave, el tráfico, yo me tengo que ir a YouTube. En YouTube yo voy a conseguir que aquel que busque aprender inglés rápido o cómo preparar una entrevista de trabajo en inglés me encuentre y conozca mi marca gracias a esos vídeos si mi objetivo es la visibilidad yo me voy a ir a youtube por el contrario si yo soy un profesional de del audiovisual y lo que quiero es exponer mi trabajo yo me voy a vimeo en vimeo yo voy a subir todo mi trabajo toda mi bobina todo mi reel que se suele decir y ahí yo voy a utilizarlo de escaparate para aquel que venga a buscarme nadie busca fotógrafo elegante de bodas o videógrafo elegante de bodas en YouTube y espera encontrar un vídeo que diga «Ese quiero para mi boda». ¿De acuerdo? La gente funciona de otra forma en ese aspecto. Si tú vienes a, mí, a mi web y quieres ver mi trabajo, y yo soy un profesional de del audiovisual, de la moda, videoarte... Eh, hago documentales, cortometrajes, vídeos musicales, lo que sea, yo te voy a enseñar mi canal de Vimeo en el que lo tengo mucho más organizado, personalizado y en el que va a haber menos compresión de vídeo. Voy a mimar más mi trabajo. Esa es la diferencia principal entre YouTube y Vimeo. Y muchos me preguntáis, ¿cuándo puedo subir, cuándo debería subir los dos vídeos el vídeo a las dos plataformas? Subir los vídeos a las dos plataformas para mí es dividir visualizaciones. Ahora, puede que tu objetivo sea que tu vídeo se vea en absolutamente todas las plataformas. Y entonces ya no, no estoy diferenciando entre YouTube y Vimeo, estoy hablando de todo. Estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Instagram, LinkedIn, estoy hablando de Twitter, de todos. Entonces... Si tú tienes problemas de copyright, y esto suele pasar, por ejemplo, Alemania suele dar problemas, si tú subes una canción, un vídeo con una canción concreta, aunque sea tuya, a YouTube, suele dar problemas y te dice, este vídeo no se va a reproducir en países como, por ejemplo, Alemania. Yo quiero que en Alemania vean mi vídeo musical. Lo subo a Vimeo y sí que allí lo van a encontrar. Ese sería uno de los casos en los que yo te puedo recomendar subirlo a las dos plataformas. Pero... Si no ese es tu caso, si tú lo que quieres es alcanzar mucha visibilidad gracias a tu vídeo, te vas a YouTube. Si tú lo que quieres es exponer tu trabajo, vete a Vimeo. De esa forma tú vas a tener asegurado, no te voy a decir el éxito, porque eso depende de muchas más cosas, pero sí vas a tener mucho más fácil el camino hacia el éxito y sacarle el máximo potencial a tu vídeo. Esta es para mí la diferencia entre Vimeo y YouTube y creo que tú estás... Eh, tú vas a compartir más o menos mi enfoque. De todas formas, estoy encantado de que estés aquí. Me encantaría que me dejases un comentario, me encantaría que te suscribieses, bueno, que lo compartieses lo que tú quieras. Yo solamente quiero compartir este conocimiento contigo, pero de verdad, si me dejas un comentario sobre tu experiencia con YouTube o tu experiencia con Vimeo, me encantará, porque de verdad, así es como yo también eh, aprendo de lo que vosotros compartís conmigo. Venga, gracias. Soy Pepe Romera, tú no. Hasta luego.